Volvemos con es una iniciativa que, que busca juntar eh, o reunir, encontrarse en familias en torno a una mesa, ¿no? comiendo, pues de alguna manera para acercar a las personas y romper esos prejuicios, estereotipos, racismos también que tenemos. Este año, el tema de Bicilaguna que en Hernani, queremos que sea en los comercios, puesto que bueno, son espacios donde se reúne la gente, donde se encuentra la, la gente, ¿no? donde ahí se crean relaciones convencidas de que se crean relaciones y, y eso es justamente eh, lo que buscamos en Bici Laguna, ¿no? lo que se da en Vicilaguna.